Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Voy a tratar de hacer la naranja mucho más corta todavía que la de Rochi y Aitzo. Y ahí voy. La palabra ruido está en nuestra lista de palabras. Oyó el ruido de la puerta de calle y las voces en la sala. La palabra ruido casi siempre está implicada en el objeto que produce ese ruido. Se oyó el ruido de una sirena, se oyó una sirena. Y acá oyó la puerta de calle y las voces en la sala. Busquen la palabra ruido en sus textos. Y les mando un gran abrazo por arriba, Taller de Corte y Corrección, tu canal favorito.